¿Cómo están? Espero que todos estéis súper bien En el día de hoy, chicos, no sabéis La de cosas que hemos encontrado para la siguiente Temporada número 6 de Fortnite Y tengo unas ganas de que veáis este vídeo Y de que veáis todas las novedades ¿Quieres descubrir todo lo nuevo que va a llegar A Fortnite la siguiente temporada? Este es tu vídeo. Ponte cómodo ahora mismo, deja tu poderoso Like que eso apoya muchísimo este tipo de contenido Y código MrDeneox en la tienda De Fortnite, ya sabéis que con el código MrDeneox en la tienda siempre apoyáis muchísimo Y si mucha gente pone El código MrDeneox hoy En la tienda de Fortnite, ojo, se viene 10 pases de batalla para la siguiente temporada Si ahora mismo todo el mundo pone el código MrDeneox en la tienda, así que chavales Ya sabéis qué hacer oh, Me está llamando G2A como me llama Siempre en los... No me está llamando nadie ¡Uh! ¡Miren esto! Aquí podrás descubrir los mejores descuentos en videojuegos Gracias a G2A Y es que G2A es sponsor oficial del canal Tienes debajo, justo en la primera línea de la descripción La página web de G2A Donde podrás descubrir todos los videojuegos del mercado con descuento Y es que cada semana hay nuevos descuentos No solo eso, sino que además puedes obtener accesorios Tarjetas Pavos, skins, todo Así que chavales, quedos ahí abajo en la descripción Y además tenéis los mejores descuentos con el link de debajo Buena promo, ¿no? Me la he currado pues, Echadle un ojo y si nos os gusta, pues no compréis Pero Echarle un ojo que, que ellos ven si la Neox Army eh, está activa o no Así que chavales, venga, ayudarme un poquito, coño Entonces ahora sí, sin perder más el tiempo ¡Empezamos ya con el vídeo! La pregunta del día es... ¿Les gustaría recibir el pase de batalla que sortearemos o ya tienen pavos para el pase? Dejen sus respuestas debajo en los comentarios y voy a leeros a todos. Ahora es el momento de más hype antes de la temporada siguiente, lógicamente. Y muchos creen que la imagen que verán ahora es la filtración real. De los personajes de la siguiente temporada Pero déjenme decirle algo amigos Estas skins son de una empresa que colabora con Fortnite Que no os engañen Ni siquiera se ha filtrado realmente Si van a ser o no skins de Fortnite algún día Podrían ser skins en colaboraciones con Fortnite esta temporada O simplemente skins de la tienda que irán llegando a lo largo de la siguiente temporada No creo que sean realmente Las skins del siguiente pase de batalla Aunque desde luego Se ven bien mamalonas estas skins, bro Fijémonos en el pequeño Midas Parece que sería parte del conjunto de Midas De hecho, tiene la corona de oro El traje en oro Y además el escudo de la camiseta uh, Es una llama esto confirma, efectivamente, si son skins creadas para Fortnite, amigos. Aunque no hayan sido confirmadas todavía, uno de estos personajes tiene el logo de una de las facciones antiguas que todo el mundo debería conocer. No quiero revelar el nombre, pero a ver si ustedes saben... ¿De qué facción estoy hablando? Coméntenlo en los comentarios A ver qué tan listos son Tenemos la nueva skin del genio Lo curioso de esto es que un filtrador de China Dijo antes de que se filtrase esta imagen Con todos los personajes Que una nueva skin de un genio Llegaría para la siguiente temporada 6 del juego En el capítulo 2 y curiosamente, en esta imagen vemos justamente un genio. Pero bueno, ya dije, no creo que se trate de las skins del pase de batalla de la siguiente temporada. Pero sí probablemente, podrían ser skins que lleguen al juego tarde o temprano. Una nueva imagen de la temporada 6 fue encontrada en diferentes foros. Al parecer, podría ser lo que causará punto cero. Después de las explosiones. Algo muy parecido. A lo que tuvimos. En el anterior capítulo. Una isla flotante. Esta filtración o imagen. Tiene que ver. Con el anterior capítulo también. Ya que si recuerdan. En la temporada 6. Del capítulo 1. Teníamos una isla flotante. A causa del cubo. Entonces. Los hay que piensan que en la temporada 6 del capítulo 2 habrá una isla flotando por punto cero, así que realmente queda poco para descubrir la gran verdad, quedan solo 4 días para saberlo, por ahora todo lo que mostramos son especulaciones, teorías y ideas, pero no hay nada confirmado por Epic Games. Aunque ya saben lo que dicen, el tito Neox nunca falla. Lo más probable es que para la siguiente temporada veamos algo parecido de nuevo a lo que encontramos en Loot Lake en el capítulo anterior. Probablemente una bóveda parecida a la que ya tuvimos. Llegará de nuevo la siguiente temporada para poder guardar y proteger a Punto Cero. Ya que debe ser guardado y custodiado. No puede seguir estando expuesto tanto tiempo. Descubrimos que Tabor Hill tiene muchos secretos por contar. ¿Quién es Tabor Hill, Neox? Bien, ahora te lo explico. Parece ser que alguien de su familia trabaja en la compañía de Epic Games. Y sabe realmente de qué va la cosa. Es uno de los mejores filtradores de Fortnite, por no decir el mejor, ya que nunca dice cosas que no esté 100% seguro que vayan a ser introducidas en el juego. Es normal, teniendo a alguien que trabaja en Epic Games, yo también tendría esa información. Y este chico ha revelado cuál será la imagen oficial de la siguiente temporada 6 de Fortnite. Esta es la imagen que tendremos en la siguiente temporada. Él sí sabe ya lo que estará sucediendo en esa temporada. E incluso, qué sucederá al final de la siguiente temporada. Lo sabe prácticamente todo acerca de Fortnite. Además, nos ha revelado que para la siguiente temporada... No tendremos una temática de DC Universe. Muchos especulaban por redes y por foros... ...que creían que realmente la siguiente temporada del juego de Fortnite número 6... ...sería una temporada relacionada con los cómics, con Batman, con el universo DC. Y Tabor Hill ha dicho que no. No será una nueva skin... En colaboración tampoco. La skin secreta de la siguiente temporada. Ya sabéis que a veces la skin secreta es una colaboración con alguna película, alguna empresa o algo importante. Parece ser que en la siguiente temporada, la historia del juego será lo más importante. Y la skin secreta volverá a ser una skin normal. Realmente espero y creo firmemente que la siguiente skin secreta podría ser... Uno de los siete, una skin relacionada con los visitantes. Aparte, quedó en el limbo una colaboración de Fortnite que se hablaba con padre de familia. Sinceramente, dudo mucho que esa colaboración llegue algún día al juego. De hecho, tampoco me preocupa porque no es una skin que yo personalmente me fuese a comprar. Así que creo que podemos descartarlo. Lo que sí está confirmado. Es que tendremos la nueva opción de poder añadir accesorios a las armas del juego. En la próxima temporada parece que la filtración sí era real. Y tendremos la opción de mejorar nuestras armas con diferentes accesorios. Como en otros juegos puede hacerse. ¿Qué os parece esta nueva funcionalidad para las armas? Si realmente cumplen y entra en el juego creo... ...que sería una de las mejores mejoras que han hecho nunca en Fortnite. Y no solo eso, sino que también tendremos nuevos vehículos en el juego. Encima, parece que según las filtraciones... ...estos vehículos llevarán artillería pesada a bordo. Eso significa que estarán creados principalmente para dos personas... Una debe conducir y el otro disparar. ¡Qué locura de temporada la que nos está a punto de llegar al juego, amigos! Super hypeado estoy ahora mismo! Comenten cuánto hype tienen por la nueva temporada. ¡Qué ahora y bueno chavales, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más Sé que os gusta este tipo de contenido Así que chicos, dejad un buen like Que eso apoya muchísimo Suscríbete al canal si no formas parte todavía de la familia Cada día estamos un pasito más cerca Del medio millón De suscriptores Gracias por verme un día más cracks Os quiero y que paséis muy buen día ¡Chao!